Buenas, buenas, buenísimas, buenas, bueno, bueno, bueno, ¿qué está pasando? ¿Eres un vampiro? ¿Acaso eres un vampiro? ¿Por qué brillas tanto? Bueno, es que, a ver, a ver, está haciendo un sol hermoso, estoy en cuarentena y, y hombre, como que me quiero lo suficiente para, para no contagiarme, ¿no? Entonces, como que me quedo en casa y me toca grabar videos y, pues, hace un sol hermoso porque la vida te dice, mira, mira el sol que está haciendo, papá, como para que salgas y, y vale, a ver, espero que se estén cuidando mucho, chicos, y que estén todos en sus casas tranquilos Viendo mis videos, sí señor Pero bueno, como sea, por favor solamente empecemos El día de hoy tenemos algo muy importante Puesto que hoy voy a mostrar un tutorial Pequeñito, chiquitito, cortito, yo no le pongo más de que cinco minutos Donde voy a mostrarles cómo usar un vacunano ¿Qué es un vacunano? ¿Cómo se usan? ¿Dónde se consiguen? Bueno vamos a hablar de eso, recuerden ir a mis redes sociales, recuerden que las dejaré aquí abajo en la descripción para que vayan, las miren, recuerden que en mi página de Instagram pueden ver cosas que vendo y cositas así, y además de eso, recuerden ir a Drography, un canal muy genial de animaciones y me estoy quemando, y bueno, como sea, espero que les guste muchísimo el video, y empezamos vale, antes de empezar, tengo que decir que es un Bakunano, ¿no? cuando se integran y estas cosas, a ver, un Bakunano no se puede considerar como una pieza de apoyo, sino más bien como, digamos, un recurso extra que hubo a lo largo del juego de Bakugan en sus últimos momentos, ya que esto para Mectanium Surge. Es más bien como una versión pequeña de bolsillo más práctica de un armamento. Sin las habilidades de los armamentos, sin muchas cosas que un armamento pues normalmente tenía, ¿no? Vale, pero mostrémoslos como para que ustedes se hagan una idea. Aquí tengo uno, es esto. ¿Ven? Es, es, es esta cosita de aquí. Vamos a agrandar un poco la imagen. Vale. Mira, es esto. Esto es un balcón, Como pueden ver, es muy chiquito. Son estas pequeñas piececitas piececillas, que... Funcionan, digamos, tienen este mecanismo, no tienen imán ni nada Algunos tienen piezas móviles como este Oprimes un botón, este Y se activa esta esta patica, ¿no? Entonces, ¿ves? Ahí se ve como el, el garfio suelta Y esto te suma un poder, en mi caso suma 40 poder G, ¿no? Vale que es muy lindo, son, son muy bonitas, son súper chiquitas, son súper prácticas Y por qué que son una abreviación de los armamentos, bueno... Porque ves este logo este, este logo significa plata, ¿no? Voy a mostrar aquí otro que tengo Que es este de aquí ¿Ves? Este logo significa eh, Cobre o bronce en su momento, ¿no? Vale, ahí está que son, si se dieron cuenta, los mismos símbolos que usan los armamentos. Ya que los armamentos no se definen por atributos, sino por color de la carta portal, ¿no? Oro, plata y bronce. Vamos a mostrar cómo se usan, ¿vale? En primer lugar, estas no son piezas de apoyo. Estas figuras no pueden usarse a no ser que estén en una carta portal correspondiente al atributo, ¿no? Entonces, vale. Digamos, por ejemplo, en este caso, con este de aquí, podría usarlo, digamos, en un portal plata. Pero si tengo un portal cobre, un portal oro, pues, pues ya no puedo, ¿vale? O sea, esa es la primera condición. La segunda es que si no tienes un Mectogan, que son estas figuras que salieron, dejaré una foto por ahí, estos Bakuganes son removidos del juego apenas los usas. Voy a poner un ejemplo un poco más práctico, ¿no? Tengo aquí este Bakugan de aquí, es un Bakugan de cuarta temporada, un cosa muy hermoso. Yo le digo iguana porque parece una iguana, pero vale, vamos a hacerlo surgir. Yo sé que a ustedes les encanta ver surgir Bakuganes. Vamos a ver si esto se, se alcanza a ver un poco. Vamos a ver... Es este Bakugan de aquí, él tiene aquí, digamos, un espacio para vacunarnos, ¿Ves? Aquí lo tiene. ¿Cómo sé que son espacios para vacunarnos? Porque tienen este, esta, esta forma hexagonal y además tú con esta saliente que tienen los vacunanos, pues los ponías así, mira. Llegabas y los unías así, de tal forma que quedaba armado. Muy lindo, ¿no? No me dirás es que no se ve lindo. Vamos a alejarnos un poquito que ya me veo raro. Mira, mira, mira, mira. ¿Qué pasa si digamos mi cuando no tenía esos orificios? Pues nada, pues lo ponía al lado y, lo, y decía que tenía una, un vacunano, no había problema. Pero entonces, vale, a la hora del juego, ¿no? Se pueden usar durante una batalla. Y además, estas figuritas. Eh, si no tienes un Mectogan, una figura Mectogan, esas figuritas apenas las usas y sumas el poder y se acaba la partida, ganes o pierdas, se descartan del juego. Totalmente. No puedes volver a usarlas. Pero si tienes un Mectogan, lo que haces es que añades los vacunano al Mectogan. Y cuando acaba la batalla, ganes o pierdas, no pasan a ser descartados totalmente del juego, sino que van a la pila de usados. Y cuando todo vuelve, pues todo regresa, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Varias veces, vale, son súper sencillas Son súper chiquitos Se cocieron muy poco, por lo menos aquí en, en, en América Latina, creo que hubo Muy pocos, por lo menos en Colombia hubo muy poco De vacunanos. Eh, no recuerdo Haberlos visto nunca, estos los conseguí Gracias a un amigo, Kevin, muchas gracias por Ayudarme con eso, y vale, que hace rato debía este tutorial, ¿no? De cómo usar estos Vacunanos, son súper fáciles de usar, son súper Chiquitos y um, son muy lindos son muy lindos. Hay unos que te suman 80, otros que te suman 10. vale y este ha sido el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Es un video así cortito, rapidito, así pa, pa, pa. Como para, como para mostrarles. Y ya está, nomás. Um, espero que les haya gustado muchísimo. Voy a, voy a seguir quemándome por aquí un poquito. De pronto, no lo sé. Ahí, ahí veremos qué pasa. Espero que se haya gustado muchísimo este video. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Y nos vemos en otro video. Adiós.